Voy a pasar dos días con esto. Anda con ganas de pescar. Pero. Está como querés ahí. El día. No, bueno, ¿qué están tomando, muchachos? Eh, un aperitivo en una medida. Un aperitivo, para empezar, 20 centímetros cúbicos. Y vos, JB, tranquilo. Acá. ¿estás desayunando? ¿Sí, sí, para calentar los motores. 20 milímetros. Qué grande, ¿eh? el, el, médico me salud, lo... salud. el médico me lo recomendó esto. Hasta 40 milímetros de no puedo tomar. Pues bueno, mire lo que es ¿verdad? este lugar nunca había entrado a esta guardería rodeada de palmeritas y árboles hermosa acá están las cañas preparadas motor en marcha y al peje bueno amigo ¿Cómo va ya que día que nos toca día? buen día buen día el lanchero ahí amigo Vamos a ver si sacamos algunos pejes. Sí, Vamos a ver sí, qué sí, pasa. Sí. ¿eh? Vamos a ver, Hoy la rompemos, me parece. La tenemos que romper, ¿no? Hoy la rompemos, gringo. Sí, sí. Bueno, dale. si no, como filé de pejerrey esta semana, me, me pego un tiro. Hoy comemos, hoy mismo. Hoy se come, hoy se hoy se Bueno, entonces, ¿a dónde va a ser el destino? Déjamelo a mí, eso. Sí. No <risa> qué grande, eh. Hermoso día. Buen día. Vamos a ir al... Vamos a ver, vamos a ver lugar de pesca. Vamos a andar por Estamos el canal costero. Tres de Aeroparque. Estamos Ahí Coto. Estamos preparando... Preparando el arsenal. Sí. Vamos a hacer un desastre. Vamos Coto. <risa> un día espectacular, eh. Hermoso. Con la Junior 2, eh, Junior 2, comida, voy a decir un poquito de melanesa, melodía. ¡Qué sí, grande! Están las mojarras ahí. Están, la, están las mojarras también. Está apena? ¿Se apena todo? ¿Está el whisky? Falta, falta, faltan los peces ahora. Bien. Whisky. Empezamos de ahora, pero vamos a hacer un poquito de caridad, ¿viste? Acá no andamos en vuelta. Un chocolatín. Oh, ¡Qué <ríe> grande Acá no andamos con vuelta. ¡Qué grande Yo iba a traer la toaleta grande, pero dije No hace tanto frío para la grande, eso cuando quedamos a dormir en el barco claro. no, no, no, yo no... no. Salió, pero salió. Buah, <risa> Vamos, gringo. Sacando a los pejerreyes del río de la plata. cuántos? ¿no? Sí. Hemos sacado fácil 30, 40 pescados entre dos, ¿no? Nosotros sí, dos. más o menos. Sí. Sin guía de pesca. Sin guía de pesca. Nosotros. Y tranquilos, relajados. sabiduría nomás. Tal cual. Espectacular. A guardarlo. Nos vemos. Paco todo. Upa. Un vale, A ver. Dale, gringo. ¿Se ven las dos ahí? Sí, ahí está. Ahí está. Antes no se estaban viendo bien. mira que un dopi que tuviste. mira mira mira este. Ya está, eh. Bien papá, pique en vivo, ¿eh? Eh, vamos coto, Vamos, gringo. río de la Plata hermano, qué grande, alzamos el ya ya tengo otro pique en la boya, mira, puntero. papá pique en vivo vamos corto vivo de la plata hermano que edad empezamos a ya tengo otro pique en la bolsa La dos sacamos, la dos un... doblete. Mirá mirá. Dos, mirá, mirá. Excelente, mira que doblete. Sí, es grande, grifo, Bueno, esto recién empieza. No, si estamos ya cansados pescado. Increíble. Bueno, llegamos el día. La pesca viene excelente. Estamos acá, Río de la Plata, a la altura de más o menos la cancha de River. Mira todas las gaviotas comiendo ahí. ahí. ¡Epa! ¡Uh! ¡Qué padre! Vale. Oh, ¡Qué llevada que tuvo, ¿eh? no, ¡El cuarto! ¡Ah! ¿no? Oh, ¡Qué lindo padre, papá! hermoso, no. ¡Muy bueno! Bueno, entretenido Sí, la verdad es que sí, el cuarto ¿no? ¡Bien, gringo! linda pieza, bueno, vamos a hacer la devolución, como corresponde, Río de la Plata, bueno, un saludo para todos los muchachos, les gusta la fiesta, les querré quijando, me que está ganando y eh, jugando con estos padres, están ¿eh? muy divertidos, <risas> espectacular, bienvenido, nos vemos.